Antes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí era ¡Ey! Pero no te emociones todavía. Juego en realidad no se ve así, sino más bien así. ¡Que os follen, hijos de puta! Te creas un personaje. ¡Gay! ¡Gay! ¡Gay! ¿Y a ti qué cojones te pasa la cara? Mátame por favor, estoy sufriendo Empiezas a jugar Aceptas la misión Tienes que matar a 20 jabalíes Eh? Completado Bien, experiencia y dineros Aceptas la siguiente misión Conseguir 10 pezuñas de jabalí Estás de coña, ¿no? No Después de matar a todos los jabalíes del mundo Llegas a nivel 20 ¡Qué bien! Y podrás comprarte tu primera montura juego! <risa> ¿Y ahora qué? Más jabalíes, que te follen. Explorarás mundos gigantes con cosas asombrosas en él. Soy una máquina gigante, me voy a comer a tu familia. ¡No! Después de haber sido la causa de la extinción de los jabalíes, en el universo de Warcraft llegarás a nivel 80. Te habrá costado mucho, ¿eh, cabrón? No creo. Este juego es tan fácil que hasta lo pueden jugar bebés mancos con problemas mentales. ¿No te has dado cuenta todavía? Es jueves y llevas 93 putas horas seguidas jugando a este juego. Y tu perro ha muerto de hambre porque te parecía más razonable alimentar, cuidar y querer a tu perro virtual. Es pues que mono, toma una galletita. ¿Y te crees que eso es todo? No. También dile adiós a tu familia, a tus amigos, a tu novia y a tu puta abuela. Sí, a tu puta abuela, a la que venderías por 100 euros en la casa de subastas. ¡Hijo, te preparo una ensalada! Calla, abuela, calla. Llegas a nivel máximo e intentarás encontrar equipo. ¡Lo, épico! ¡Oh! Para matar a esos dragones gigantes que has visto en los vídeos. Pero da igual lo que hagas, porque siempre acabarás en ventormenta o en el grima sentado en tu montura, esperando cola. y colas y colas y cola, y, y rabos, y pollas de y dos horas cada una para entrar a una mazmorra. Y te preguntarás para qué coño sigues pagando 12 euros al mes para jugar a esto. Cuando es más divertido darte puñetazos en el ojo. ¡Uf! Pues yo te lo voy a decir. ¡Te gustan los jabalíes!